Voy con un buche, salgo de noche, cojo en el let este, y mamán en coche Oche, dulce, huelen a fuchi, cuídate el dolce, que anda suelto y que me acroche. Me gusta darle confianza al traidor, mamá huevo que no me conoce ella el velocity no cree ni en COVID Quiere escuchar como entonces Caso las doce, bajen las voces Antes de que se las destroce Un negro no habla de otro negro Al menos que quiera machetito, y duerma en un closet Quiere una vida de goce, no he parado desde entonces Quién fue, yo sé A dónde fue, no sé Y no te voy a decir, no te equivoques Una sola cara con los de mi bloque Quiere que la toque después que vio el pote pope Quiere que la toque después que me vio en el toque Se quiere olvidar de mí, pero quiere que la toque, estoy enterrado en ti y sí, mamiga parezco un tote ¿Cómo quieres que te trates si me haces fuera el pote? pero eres como un porra purante antes que te rote Voy con un buche, salgo de noche Cojo en el led este, mi mamán en coche Oche, oche, huelen a Puchi, Cuídate el dolce, te andas suelto el que me acroche Me gusta darle confianza al traidor Mamá huevo que no me conoce Ella es velocity y no cree ni en COVID. Quiere escuchar como Me gustan entonces. las puta pero las ajenas Por un videito a mi nadie me frena Tanto así que me abrió un molito para decirte que hay comprarle un pal solo a la sirena Ey. Debilidad por la nena A mi mente le gustan docenas Mi mente me trae problemas mis problemas me trae morena Sangre fría La rumba está prendida Mi piel está fría Porque no te has acercado todavía Cuidado la vía Está más raro los amigos de tu tía Te lo dice la experiencia mía, no hay nada más peligroso que una puta novia de un policía Sangre fría La rumba está prendida la fría, porque no te ha acertado todavía. Meotado en la pila, estábamos los amigos de tu día. Te lo dice mi vida mí? no es nada más peligroso que una puta novia de un policía. Voy con un buche, salgo de noche, cojo en el L, mamán en coche, oche, oh, buche, huelen a puchi, cuídate doji, anda el dolor, que andas suelto y que me acroche. Me gusta darle confianza al traidor, mamá nuevo que no me conoce. Este Velocity no cree ni en Covid, quiere escuchar como entonces. Es el con la misma, uno negro, negro, negro, negro. Sangre, sangre, fría, fría. La lumba está prendida. Sangre, sangre, fría. fría yeah. y con el noche, salgo de noche, entro, juega el ley. Maman en coche. Salgo de noche, entro, juega el ley. mamán en coche.